Pues ya vieron, güey. Puro pinche pedo, no hay ni madres a la. ver. Ay, ay, ay, ay. Ay, no mames. No mames. Hola, ¿qué tal? Legión Oxlack. Hoy vamos a tener un nuevo caso de investigación. Uno que me habían estado pidiendo bastante es sobre un video que subió Dross hace un mes aproximadamente de un chico que se metió en una escuela abandonada muchos piensan que el caso es real, que es verdadero por eso vamos a investigarlo esta es una entrevista con ese chico con quien sufrió esa experiencia paranormal la entrevista la hice junto con mi compañera Italia quien se ha unido a este equipo de investigación recuerden que juntos vamos a investigar todos los casos entre todos vamos a resolver los misterios que existan en internet. Así que esta entrevista la hicimos entre Italia y yo. Vamos a verla. ¿Qué onda raza? Pues aquí vuelvo para la escuela del barrancón. Aquí en Walawices. Es que vine a investigar yo solo. Ven. Yo solo. Y pues medianoche. Este vengo a ver porque vi un video donde pues cinco pelados y en peludos sale sale una voz al principio del video diciendo me duele mucho pero yo no sé qué chingados le duele a un fantasma hola Gabriel buenas noches pues muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y definitivamente tu video ha sido uno de los más virales este año. Lo primero que nos gustaría saber, Gabriel, fue: ¿por qué te decidiste a grabar ese lugar ese día? Bueno, pues. Hola, Oxlack. Hola, Italia. Muchos saludos a ustedes y a su audiencia. Y muchas gracias por esta entrevista. Pues, como lo mencioné antes en Facebook, cuando publiqué el, el video, este, quería ir para demostrarles que, pues, a mí que yo fui solo, no pasaba nada, y ellos que iba pues como cinco personas, pues sí, o sea, les pasaba muchas cosas, o sea, este, pero era para desmentir el, el video de la cripta Squad, así se así se hacen llamar en su página, y es, son de ahí de Walawis, es de ahí del mismo municipio, este, y... Pues, ese era todo el plan por el que quería ir Porque quería, según yo, desmentirlos Desmentirlos, verdad, ellos fueron... El video que ellos grabaron fue, no, fue en, en otra parte No fue ahí donde mismo, pero dije, pues, es lo mismo, está abandonado y, y así por, y Estaba cerquita de ahí, de la casa, por eso... Gabriel, ¿nos podrías decir cómo es el lugar donde se encuentra esa escuela abandonada? Pues atrás de la escuela hay, hay una labor, está toda despejada, verdad y ahí de repente que pasábamos antes, pues veíamos así como vacas, burros y de esos animales. este Pero antes de llegar a la escuela hay una casa, ahí en el merito barrancón, nomás entrando ahí y pues está habitada por un señor. Es el único señor que he visto ahí en el barrancón. Este papá solía hablar con él y así pero pues de ahí aparte de él pues no conozco a nadie más este o sea ya llegando a la escuela todavía hay casas hay, hay algunas casillas eh, ahí en la curva casi enfrente de la escuela hay una casa este no he visto gente ahí pero pues, sí se ve que viva viva gente verdad también se ve que pasan carros y camionetas y motos y, pero pues en sí el lugar no está desolado, desolado o sea, lo que es la escuela nada más pues sí, parece monte, ¿verdad? pues no está, no ha sido cuidada ni, o sea, no, no le han hecho nada a la escuela para mantenerla la mera neta Yo sé qué chingados le veo un fantasma. entonces pues, yo vengo acá solo para enseñarles de que pues, no hay nada no hay nada, porque pues como para que estén engañando a la gente, pues como que no entonces le voy a poner pausa pues hasta que llegue entonces. Ok, pues ya llegué. Son las 12.38. así ah, no. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Ya está la, la escuela que tanto les decía. Ay, voy a escuchar. Y por... Algo que mucha gente se pregunta es el por qué decidiste ir solo a esa escuela. Porque, como lo mencioné antes, en, pues al principio ¿verdad? quería ir solo para demostrar que era puro pedo, que no había nada. O sea, uno yendo solo no le aparece nada. Pero a los demás que sí fueron, sí les aparecía bastantes cosas. Ese fue la, esa fue la razón por la que quise ir solo. ¿Te dio miedo ir solo? ¿O en realidad qué es lo que buscabas o pretendías demostrarle a la gente? Sí me daba miedo ir solo Ok Sí me daba miedo ir solo Pero Allá hay una novia Pero a la novia no me mete. Porque Se culo Y el chile sí tengo un poquito de miedo Un poquito nomás Pero Esta es pues, la escuela La escuela de Benito Juárez La la la 1954 o sea, ya había ido a, aquí a varios lugares en McAllen A un hotel y a una casa abandonadas y Nunca me pasó nada, nunca decidí subirlos a Facebook Porque pues no me pasaba nada Pero los subí a mis historias Y este... Y pues de ahí ver que no pasaba nada Y, y, y ver a la página que sí les pasaba Y dije, ¡Susk! además yo iba al, Ahí al río de Guelahuices le dicen las ajuntas y el sabinal bueno había ido a las ajuntas como dos veces en la mañana en la madrugada como a las 2-3 de la madrugada a, a meterme al, al río y no me pasaba nada cómo es posible que no me pase nada a mí pero a ellos sí. Algo que me parece bastante extraño Gabriel es que en la escuela o al menos en lo que sale en tu video solamente vemos dos salones uno que eh, está bloqueado tiene la puerta cerrada y uno donde está la puerta abierta, que es donde finalmente entraste porque esa escuela solamente tiene dos salones ah, está mal. a ver, enfoca bien ahí está Está mal, Aquí no. Está mal no se abre, Uy, güey, me cae con eso Todo lo que... Mira nomás esta. Esta sí está abierta. Ah, no sé por qué. O sea, la, la escuela nomás tiene dos. Dos salones. No sé cómo era eso antes. Pero uno de esos salones sí estaba cerrado. Pero el otro, el que estaba al lado, sí se podía. Tenía como que la chapa desgastada. Como que la quisieron... O sea, como que la abrieron, ¿verdad? Como que la desbarataron. Y ya no se pudo cerrar de ahí. ¿Cuando entraste al salón sentiste una sensación extraña o tú esperabas ya que sucediera algo? Eh, cuando entré al salón no sentí nada, no sentí como una sensación extraña, o sea, es pues, lo, lo, lo normal, ¿verdad? Yo pues, tenía miedo, sí, ya tenía miedo desde un principio y entrar al salón pues me dio un poquito más de miedo, me empecé a imaginar cosas, pero pues es algo que ya la, la mente hace cuando tienes miedo, me empecé a imaginar de que pues, ¿Qué tal si hay alguien afuera? ¿Qué tal si me están viendo por las ventanas de acá, de, de enfrente? O sea, pues me están imaginando muchas cosas, pero no, nunca pensé que me iba a pasar algo. Por... Pues ya vieron, güey. Puro pinche pedo, no hay ni madres a ver. La... Ay, ay, ay. ay. ay. salió algo. ¿Qué es lo que se mueve y hace ruido del salón? Pues la tabla y la puerta, la tabla cuando da el osotón para abajo y luego la, la puerta cuando da el, el, cer, el cerrón ahí, es de ahí aparte de esas dos cosas, de esos dos ruidos ya, ya no escuché nada, no escuché alguno, algún otro, algún otro ruido aparte de eso, o a lo mejor si sí había cuando se cerró la puerta del salón, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué creías que te iba a suceder? Bueno, cuando pasó eso eh, Recargué mi espalda contra la pared Y estaba como entre medio Medio parado y medio sentado La verdad No estaba pensando nada no, O sea, estaba pensando en cómo salir de ahí O sea, me quería quedar ahí Dije, no, pues me quedo ahí Y hasta en la mañana Pero tampoco quería estar ahí entonces, pues fue cuando me corté cartucho y me armé de valor. La mera neta, haberla llevado me, me armó de valor, machín. Oh, no. ¿Quién es?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 tenía bastante miedo en ese momento Gabriel, ¿no te dio curiosidad revisar en los alrededores en el momento que saliste para ver si se encontraba algo ahí? ¿Quién teniendo miedo va a querer todavía revisar alrededor de la escuela? Algún loco pero yo no, yo nomás estaba pensando en, ¿sabes qué? ya ni siquiera estaba pensando en grabar solo que dije, ¿sabes qué? ya estoy aquí afuera, ya no ya no falta nada para irme, grabo lo que sea, o sea, lo, lo único que sea, o sea, ya, ya lo único que estaba haciendo era ver yo lo que estaba nomás así, ya, que no hubiera nada, ya ni el teléfono me estaba importando, yo solo me quería, me quería ir de ahí. La gente tiene mucha duda de si este video es real o es falso, porque cuando tú sales corriendo de la escuela, de pronto volteas nuevamente a grabar y es ahí donde sale este demonio o este fantasma. Volteé, como les dije, yo ya no estaba pensando en grabar verdad nada, pero pues yo estaba así, y donde volteé yo, pues el teléfono también se volteó a grabar, pero decidí voltear porque se escuchó como patalearon unas hojas, este, o las iban pisando algo, o no sé, pero este se escuchó se escucharon las hojas así, y, este, y fue cuando volteé, pero se escuchó bien clarito y se escuchó muy fuerte. Cuando veo el video, no... No se ve, o sea, no se escucha, no se escucha tanto ah, como pues yo lo escuché. Fue por esa, fue por esa razón que decidí volver. ¿Tuviste el tiempo suficiente como para poder ver el rostro que había aparecido? Si es así, ¿nos puedes describir cómo era? Tú que lo viste más de cerca, ya que en el video es, eh, la calidad es mucho menor. No lo vi que se en el celular. No, no estaba poniendo atención al celular. Eh, pero lo vi a simple vista y lo vi con mis ojos. Esta es la parte rara, este en el video Nomás sale así. <risa> Pero, o sea, yo lo que vi, no sé, si fue porque tenía miedo, ya saben, pues la imaginación te juega sucio de repente, ¿verdad? Pero, yo vi todo, y... Todavía después de que vi todo, vi todavía más o parte, así, parte del cuerpo de la mano también. No sé por qué nomás sale, o sea, nomás es esta parte del, de la cara. Eh, la verdad no tengo idea, por eso se me hizo un, un poco raro. Está, está bien raro, pero yo vi, yo vi todo el rostro y todavía más o parte del cuerpo. Y lo vi a simple vista, no lo vi por la cámara. ese rostro que si sí, recuerdo cómo era el rostro que okay, también está raro aquí porque de repente si sí estoy dudando si es cierto lo que yo vi o es, o es verdad lo que el, la cámara grabó porque en la cámara sale el rostro blanco y este pero yo lo vi así como como una sombra así como negro negro o sea, el, el rostro lo vi negro si sí se veían los ojos se veía como la, la silueta a la cara, pero no, no se veía tan blanco como en el video, por eso estoy de que... Pero el rostro no, la verdad no sé, yo me imagino que debe ser así como un, un rostro de, de algún hombre, el video tomó lo que pues en verdad sucedió me imagino. En lugar definitivamente te sentías amenazado, pero ¿hay algo hasta el día de hoy que la gente no sepa o que no haya salido en el video? Quería nomás salir ahí ahí, como del lugar, este algo que no sepa la gente o que no haya salido en el video, pues cuando iba corriendo, este, sentía como si, sentía como que en cualquier momento me iban a arrastrar los pies, este, no podía correr, sentía como unos sueños como cuando quieres correr y no corres un recio, bueno, así me sentía yo ¿Por qué decidiste subir el video a tu cuenta de Facebook? Decidí subir el video a redes sociales porque pues nunca me había pasado algo así y pues como nunca pensé que me iba a pasar algo así como que ya yo iba en plan de subirlo, iba en plan de subirlo si no pasaba nada pero pues sí me pasó pues entonces lo subí, pero yo nomás lo subí así como para o sea, mis amigos, verdad nunca la verdad nunca pensé que iba a, llegar, iba a llegar tan lejos el video, o sea, la verdad nunca pensé que iba a llegar tan lejos. ¿Ahora crees en fantasmas? Sí, después de lo que me pasó sí, sí creo en, en los fantasmas. Gabriel, quiero que seas muy honesto con todos nosotros. ¿Este video es verdadero o es una broma que tú planeaste? Ok, uh, todo es súper honesto, súper real, el video sí es real, no es falso, este, no sabría yo cómo comprobar que pues, es real, lo único que te puedo decir es que pues, yo estaba ahí, yo grabé, lo que haya grabado que está en el video es 100% real, siendo acá súper honesto. Gabriel, ¿qué opinas de este explorador paranormal que fue a la escuela donde te sucedió esto? Y no, no lo espantaron. Vimos en su transmisión que fue muy cortita, que entró y pues en realidad no le sucedió nada. Iba acompañado en esta ocasión, no iba solo como tú. Pero descubrió algo importante, que la gente eh, desechó tu video completamente y lo marcó como algo falso. Porque este explorador, que es Ricky Velázquez... Encontró hilo Transparente o hilo de pescar En el salón donde se movió la tabla eh, ¿qué, ¿Qué quieres decir al respecto? Si sí, vi ese video Me lo hicieron llegar unos amigos de, de, de mi Face Y este No, o sea Pues no se me hizo algo acá De que, oye, pues yo sé que el video es real Yo, yo estuve ahí, ¿verdad? Y lo que opinen la, las demás gentes Pues es allá en ellos, ¿verdad? respeto su opinión pero este vi que encontraron un sedal yo no vi ni un sedal cuando yo entré a ese salón este además, no nada más él ha ido a esa escuela ha ido más gente la, la otra gente pudo haberlo puesto como nomás para pues, para decir que el video es falso y así o lo pudo haber puesto él porque vi unos comentarios que dicen que ya tiene finta de de eh, fantasmas humanos, de que ya lo desmintieron a él y así que usó lo del sedal y todo eso, pero no, yo le estoy diciendo bien. Yo yo fui, no había nada. Este, ya para contestarles algunas preguntas que tenían, este, yo yo paso hasta por arriba del. donde el supuesto sedal está y la verdad no. O sea, en el video no se ve, es nomás se ve ese, ese instante en donde se queda la tabla y es algo. Pues ya vieron, güey, puro pinche pedo, no hay ni madre sal. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, no mames. ay, ay, a Ayer, si sí estaba pensando, y de hecho fue ayer, ayer estaba pensando en volver ahí Porque pues vi muchos comentarios eh, en una foto mía diciendo Oye, segunda parte, que es la otra forma, la verdad eh, No, no me armé de valor como para ir otra vez a medianoche O a alguna otra hora, creo que esté oscuro No, no me armé de valor para ir A lo mejor y más después y tal vez ya lo haya, lo haya superado un poquito y tal vez sí pueda ir después. Por último, Gabriel, ¿qué quisieras decirle a toda la gente que ha visto tu video? Hay muchos que creen que es verdadero y otros que opinan pues lo contrario, que tú inventaste todo y que ese video debe de ser falso. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente en internet que vio tu video? Eh, respeto la opinión de que sea falso, respeto la opinión de que sea real, porque pues sí, sí es real, además de esto no, no quisiera decirle nada. Gabriel, pues muchísimas gracias de verdad por esta entrevista para la asociación Ozlak. esperemos vengan muchísimos videos más y queremos por supuesto ver esta segunda parte, si es que te animas al final a ir y a regresar a esta escuela, y por supuesto también nosotros, si ustedes quieren que vayamos a investigar este lugar, déjenlo por favor aquí en los comentarios, yo soy Italia, ustedes saben que este video es completamente para ustedes, son los casos que ustedes nos hacen llegar por email. Les mando un beso y pues nos estamos viendo pronto. Bye bye. A ustedes, muchas gracias a, a Oxlack e Italia. Italia fue bien linda al ayudarme a, a cómo se iba a hacer todo esto. Y, y pues Oxlack, pues estoy suscrito de, a, a él y he visto sus videos de. Uh, él tiene años, creo que tiene algunos 15 o 16 años desde que, los, desde que veo sus videos y ahorita ya tengo 22 y pues cuando vi que habló de mí en, en su en su, en, en su live que yo subí la partecita en mi perfil pues me emocioné y Oxlack ah. ¡Hablo de mi video! Hablo de mí. me emocioné mucho y pues, muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches esta vez puedo Puedo contestarle cualquier comentario, o cualquier, cualquier duda que tengan en mi video o cualquier cosa que me, que me quisiera preguntar y yo les contestaría con mucho gusto. Seguramente muchos de ustedes estaban esperando la pregunta de por qué Gabriel iba armado. Eh, obviamente nosotros también estábamos interesados en saberlo, pero como nosotros solamente nos vamos con el tema paranormal y eso es lo que estamos investigando, por eso no decidimos hacerle la pregunta y, y, y pues que todos supieran el por qué iba armado, porque puede ser un tema delicado, nosotros no sabemos si el arma estuviera registrada o si no, o si alguna otra situación que él tenga puede ser peligrosa para él, para los suyos o no sé, puede repercutir en algo. Importante, Así que nosotros solamente nos dedicamos a hacer la investigación paranormal. Sin embargo, si sí nos dijo por qué iba armado, él menciona que trabaja de guardia de seguridad. No puedo decirles más datos, ni dónde trabaja, ni, ni demás, pero bueno, es al menos lo que nos comentó y el por qué nos dijo que iba armado. Quizá en este video no concretamos si el caso es verdadero o es falso, pero creo que sí nos acercamos un poco más o un mucho más a la verdad, así que seguiremos investigando, cualquier actualización de este caso o de otros, estén por seguros que aquí los voy a... Se los voy a poner en video. Síganme apoyando con sus likes, con sus donaciones, con ver mis transmisiones, con compartir, con comentar, con recomendar el canal y con su apoyo para las investigaciones de todos los casos que salen en internet, que son un misterio. Vamos a resolverlos todos y cada uno. Mi nombre es Oaxla Castro y juntos somos la legión Oxlac. Nos vemos en el siguiente video. Y no, no me no tenía los, los lentes porque estuviera crudo, ni mucho menos, simplemente...